con todos ustedes el super debate el programa diferente a todos en radio y televisión este debate se emite de lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde 12 del día 3 de la tarde son tres horas de pura candela aquí en toda la Medellín, el arma de del río grande 910 en el am ...todas las transmisiones de fútbol... ...también con Nacional y Medellín... ...los domingos en vivo y en directo... ...por Teleantioquia TV en grande... ...y anochecer Dios su programa... ...de federación de lunes a viernes... ...de 9 a 10 de la noche... ...a través de los 910 de la M... ...a esta hora que ha terminado ya el partido... ...donde Nacional derrotó... ...uy, se sacó la sal Nacional... ...derrotó al Tolima 1-0... ...1 Nacional 0... ...el Deportes de Tolima con gol de Daniel Muñoz... ...en el primer tiempo... ...entonces Nacional... Gana su partido del día de hoy Y el Medellín anoche a ayer en la tarde Empató de visitante Con el Once Caldas en Manizales Once Caldas de Manizales 1 Medellín, 1 Envigado Fútbol Club Derrotó al Bucaramanga anoche 3 goles por dos Llamó que Quilombo allá En la ciudad de los parques Tres por dos ganó Envigado Que habían echado el técnico esta semana ¿verdad? Dicen que es Nueva Arre, bien Y el Río Negro empató En la ciudad de Neiva Uno a uno con el Huila Uno Río Negro, uno para el Huila Los equipos antioqueños de estos temas vamos a hablar Acá en el super debate Y desde luego, hombre, en el ciclismo Un hombre de 43 años Se ganó Ejemplo. El clásico RCN clásico El cuarto gana. clásico Que gana eh, Oscar Sevilla El español nacionalizado en Colombia pues para, para que la gente vaya viendo que la gente también como de, de edad logra títulos Sevilla con 40 y pico años, campeón del clásico RC. De estos temas vamos a hablar, deben de marcar nuestra línea 232-4204 Vamos a marcar las líneas, me las coloca ahí en, el, en la pantalla porque aquí tenemos los premios 232-4604 y el 01 5015 ...2.46, a ver déjenme ahí en, en, en eso... 2, 32, 46 0.4 y 018051-5015, ...estaremos entregando las gorras de Rafa Gol... ...los balones de Rafa Gol, tenemos prendas... ...esa hermosa chaqueta del equipo Atlético Nacional... ...entre las personas que llamen esta noche a nuestra línea... ...respondan una pregunta, que la pregunta es... ...pensando en grande, ¿quién es el actual campeón... ...y subcampeón del fútbol femenino?... ¿Quién es el actual campeón del fútbol femenino? A propósito, mañana se juega la final. La estaremos transmitiendo desde el estadio Atanas Medellín, América. ¿Pero quién es el actual campeón del fútbol femenino? Fácil la pregunta, la responderemos al final del programa, entre las personas que ya me repito, a nuestras líneas telefónicas. Esta pausa y ya regreso con ustedes. Permiso.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 Al 15 de octubre llega a Medellín la séptima versión del Draft Colombia. Veeduría de jugadores de 14 a 20 años. Déjate calificar por técnicos profesionales. ¿Pasas las pruebas? Casa talentos te escogerán. Ingrese a www.draftcolombia.com Informes al WhatsApp 320-679-5731. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. TV en grande.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 Y estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo, activación de marca, patrocinios mega eventos, derechos de televisión, la publicidad en todas las vallas electrónicas de los estadios de Colombia. Si usted quiere aparecer en cualquier estadio de Colombia, llame en Medellín 444-6529. Medellín 444-6529, en un partido en el Campín de Bogotá, otro en Cali, o en Barranquilla, o acá en los partidos de Nacional y Medellín. Aquí a usted lo vamos a sacar a través de Global Spot. En septiembre al comprar llega con super ofertas con mini cuotas. Aprovecha. Estamos llenos de descuentos. A cuotas muy bajas en tecnología electrodomésticos. Ven ya y llévatelo todo a crédito. En Al Comprar. Bueno, ahora sí, vamos a la polémica, vamos al debate. y... Tengo gusto en presentarles al hombre que no tiene pelos en la lengua, va de siempre con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Además es genéticamente verde. Hoy Nacional se sacó por fin al Tolima encima, el paternalismo, lo que quieran, pero hoy Nacional lo aterrizó 1-0, no no. no, pero le ganó. Don Luciano, buenas noches, bienvenido al debate. Buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para todos. Especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad Muchachas y muchachos tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Este guante de Mr. Villar Para el hincha de nacional que lo quiera Mr. Villar en el centro eh, comercial Shanghai Local ¿qué? 302 Local 302 Mr. Villar Cuando yo estaba en la escuela de comunicaciones Y el día sí que está lejano eh, Lo primero que uno le enseñan es ¿Qué es la noticia? La noticia normal es que el perro muerda al hombre. Y se vuelve extraordinaria cuando el hombre muerde al perro. Venía el hombre mordiendo el perro, pero hoy pasó lo que tenía que pasar normal. Volvió el cauce normal. Se le ganó al Deportes Tolima, se le ganó un partido... No vamos a hacer fiesta igual que el clásico. Estos partidos son fase clasificatoria y estamos simplemente abonando terreno para llegar a la gran final. Ojalá encontremos en esa gran final al Tolima, cosa que dudo, porque con la derrota de hoy quedó bastante chilingueada la entrada del Tolima a los finalistas de este semestre. Buena presentación de Nacional Tuvo unos pasajitos ahí medio angustiosos en el primer tiempo, cuando ya tomó el control del partido, metió el gol y luego se limitó simplemente a manejar las cosas con la calma que el caso requería. No es ninguna fiesta, no es ni... ¡No, que qué fiesta, que nos quitamos a Tolima de encima! No, no, no, no, no. Es un partido más en esta lucha que quedó COVID Nacional, quedó el líder. En esta lucha que está asumiendo Atlético no. Nacional, todavía no es líder. Bueno, pues, igual. Alianza Petrolera tiene 27 puntos y Nacional llegó a 26, salvo que tú mandes una carta a la Di Mayor y digan bueno, que le den el no. primer puesto a Nacional por haberle ganado hoy al papá. Bueno, no, no, no es ningún problema tampoco ser segundo. Así, mandé la carta. El, el todo es estar ahí donde tenemos, donde nos toca estar, donde nos corresponde estar, que es en la lista de los grandes del fútbol colombiano cuando acabe esta fase clasificatoria. Y yo en Tolima, como otro equipo, otro equipo nos aportó seis puntos para esa intención que tenemos, y yo en Tolima nos aportó tres punticos, sumando, sumando, todo eso sirve para llegar a los objetivos que el Verde se ha planteado para este semestre. Bueno, muy bien, de todas maneras, sí, felicitaciones a la gente de Nacional. Había que ganar hoy y se ganó y es lo importante, que Nacional sigue en ascenso. Y el Medellín, el Medellín bien, gracias. esta semana ganó en la Copa Colombia, derrotó de visitante al Pasto, que es el partido de vuelta y, y prácticamente Medellín podría estar ya en la final de la Copa Colombia. Claro, falta un partido de local. Y ayer de visitante empató 1-1 con el once Caldas de Manizales. Don Gustavo sorio Salazar, buenas noches. Bienvenido Hola, al Superdebate. Le doy gracias a Dios por todo y este guante de Mr. Villar de Independiente Medellín lo entregaremos a nuestros televidentes. Y si usted necesita más implementos para el Villar... ...los encuentra en el Centro Comercial Shanghái, local 302... ...bueno, yo no sé por qué Medellín es uno en la Copa y otro en la Liga... ...en la Copa va a Pasto y pasa por encima de Pasto... ...le gana con la autoridad sin problema... ...y ayer por la Liga va a Manizales... ...y yo no sé, como si le hubiera pasado factura la altura... ...porque el haber estado en Ipiales... ...con esa cancha imposible... ...porque ayer los jugadores en la cancha quedaditos... Muy poco juego, muy, poco, muy pocos pases buenos, muy poca secuencia de pases. Los hombres de las bandas no funcionaron. Yo no sé qué pasa con Didier Delgado, ¿Mm? si va a haber que tocarlo. Deiner Quiñones también se contagió. Y para acabar de completar, el técnico Bobadilla se equivoca. Porque tanto en Pasto como en Manizales saca a Ricaurte. Y con el cuento de que es que el hombre está físicamente mal, que está muy desgastado. Y yo le pregunto a Bobadilla y a cualquier preparador físico: y es que jugar 10 o 15 minutos más es de muerte. ¿ah? Porque en pasto, cuando, en pasto no, en Ipiales, cuando usted saca, a señor Bobadilla, a Ricaurte estuvo a punto de empatar el pasto. Porque yo a Ricaurte, así sea en una pierna, no lo saco de la cancha, señor Bobadilla. Lo dejo para que me maneje. No había quien tomara la pelota en, en Ipiales y por eso el pasto casi nos empata. Y ayer el señor Bobadilla vuelve y saca a Ricaurte. ¿ah? Y ahí entonces, ¿quién le iba a llevar la pelota a Cano? ¿Ah? Se la iba a llevar Titi Rodríguez que entró. No, es que los cambios fueron totalmente equivocados, señor. Y fuera de eso. Al primero que saca es a Dainer Quiñones Y el que tenía que salir, lo dijimos en la transmisión del Facebook Live Que hicimos con el Charrua y con Velosa Tenía que sacar, era Lidia Delgado Que no daba pie con un bolo en la cancha Ese sí físicamente estaba muerto ¿ah? Pero ya hay dos cambios cantados en este Medellín de Bobadilla El primero es Ricaurte Ricaurte Con el cuento de que está muy desgastado Y los demás no, los demás no se desgastan A ese jugador no se le puede sacar, señor Bobadilla y, y el otro cambio, Rafa, es de Iner Quiñones. Segundo cambio, cantado. Ah, los técnicos, yo no sé, siempre se la montan alguno. O para ponerlos, o para ponerlos, así no rindan, porque siempre habrá el hombre del comisario, como sucede en Nacional con Candelo y Mafla, según dice González. O, oh, Valdomero no están para, que, que esos jugadores no están para actuar. Ay, ¿y qué me dice Baldomero Perlas claro. Hoy pobrecito no podía. No has dicho lo principal. Que es que el empate fue al minuto 96. El penalti con Tlacán. El, el empate fue al minuto 96. No, no, no, no y no, eran cuatro no, minutos. No, era, no, no, el empate. Es. Y hasta donde no, yo no, no, sé, no, no, no 90 exageres. más cuatro. No, no, no, porque, porque el penal lo pita el árbitro muy malo, el señor Nicolás Rodríguez. Al no, minuto 90 más tres. 90 más tres pito el penal. No, yo creo que el Sí, pero así como me estás enrostrando que el penal. Los partidos duran hasta que terminan, papito Sí, hasta que termine ¿acaso fue, acaso, ¿Acaso fue en el vestuario ya cuando sí, había terminado el partido? Sí, hasta que termine Lo cual demuestra que el arbitraje no estaba propiamente en la mejor actitud de Manizales Yo, yo solamente quiero resaltar que hay un gol No sé de quién Al minuto 96 cuando la edición que era de cuatro no minutos. No no no no y el señor no no no no pitó hasta el 96. No no que hubo penal. Ah, bueno, yo tenía mi el... cronómetro. No, no, mire, este cronómetro lo tenía bien. Primero, primero, bien mire, primero yo que transmití el partido, el árbitro anexó cuatro minutos, no seis. Y al minuto 90 más tres fue el penal. Y el penal existe. Y el penal claro existe, existe porque acá no lo cruzan Nazarid dentro del área. Claro y al árbitro le dio pena no pitar el penal porque era más grande que el estadio Palo Grande. Y lo otro. ¿Y por qué no decís vos, señor, vos González, que tenés tan buena amistad? Y un gol legítimo a Didier. Claro ah, que hay el penal. Y el claro. penal que pitan a favor claro. de Once Caldas no existe. Por, por no existe eso. Porque no, el, jugador, penal, el jugador de Once penal Caldas sí arroya a Murillo. Arroya a Murillo. Pi lo no, dijimos en la transmisión, hermanito. No, no ahí ...hizo Tón de Murillo contra el hombre de Caldas en el área. Después del rechazo. Y el Primero, penal. primero es el, el, el rechazo. Y el Ecuador gol, de Caldas que se va por eso, encima de como él tenía su culpita... Ah, ...él no podía irse tranquilo ah, de Manizales... Ah, ...y pita un penal ah, dos minutos después de lo que ha ah, ah, añadido. Es que son ah, muy ladinitos estos árbitros. Ah, bueno. Son muy ladinos. Y Rodríguez no es la excepción. Bueno. Por eso yo no sé me va a manejar el bar en este país. Bueno, porque eh. no hay con quién. Y lo la... va a manejar un hombre que no es amigo tuyo... que no gusta de él, se llama Imer Machado. No, no, no lo admitió, lo de mentir en nuestra transmisión, ah, bueno, del presidente Mayor, pues no. Yo vi la semana pasada, vi esta misma semana cómo se estaba manejando el bar y, entre, y, las, y la nota grande que le hicieron a Imer Machado. Bueno, Pero quiero decirle, cruzado. lo que quiero decirle es que a esta hora el estamos emitiendo el programa por Teleantioquia Antioquia y también a través de la voz del Río Grande. La gente que sale del fútbol nos puede sintonizar el debate en 910 AM. Mañana... Estaremos desde el centro comercial La Central la central, acá en Buenos Aires, la originando, sí, ahí en la melliza en Buenos Aires, vamos a originar el debate de 12 del día, 3 de la tarde, los esperamos a todos para que vayan mañana porque vamos a llevar muchos premios, sorpresas, centro comercial. Eh, eh, la central, la central en la aquí en Buenos Aires en la medida, de 12 del día, 3 de la tarde bueno, vamos a saludar al cirujano del comentario, hola, hola, hola, don Augusto Velosa bienvenido señor cirujano millonarios, como le... y hoy tengo el guante de la América de Cali, que hizo un partidazo también oh, fue un partidazo contra Equidad, 3 a 3 en la capital del la wow Americano. entonces, Mr. Villar, centro comercial no, Shanghai 300, todos los que quieran, hinchas de la América pedir, solicitar Vía telefónica este guante, con muchísimo gusto. Eh, noticia internacional buena para Colombia, hombre, campazo. Hemos sido campeones esta tarde de la eh, Liga sudamericana en futsal. Tanto la selección de mayores como la selección en Colombia. Sus 22 títulos los hemos ganado esta tarde a nivel suramericano. Ya somos una potencia, no solamente en el bicicloso, en el ciclismo, también en el futsal. Mira, antes eso, Barrilla, Paraguay, Barrilla, Brasil. Colombia hoy es nueva potencia en el futsal. Bueno, muerto... Muerto en Bucaramanga, cae un aficionado del segundo piso en el partido contra el Envigado Termina el compromiso con la victoria del Envigado Y una cantidad de aficionados entran al estadio Alfonso López Y bueno, eh, se agarran contra la policía Hay 10 policías heridos en estos momentos allá en Bucaramanga Van indudablemente que a sancionar fuertemente esa plaza del Medellín, eh, antes de hablar de los partidos hoy, cogieron el bus del Medellín, que estaba ubicado en el estadio Tanasio Ardó, en las afueras del estadio Tanasio Ardó, lo pintaron, lo rayaron, no vieron nada, y, pero la policía... Ha, ha cogido los dos los dos tipos que estaban haciendo le estaban haciendo ese, ese mal al al estaban pintando una cantidad de cosas es, han sido detenidos ya figura eso en las páginas internet inclusive están los dos tipos allí con las esposas con, eh, con esposas detenidos los dos eh, a, eh, no sé si eran hinchas de Medellín o no pero los han cogido eh, a lo, mejor, lo, otro, nacional, lo otro el gol <risa> de, de Cano que se inventen eso que lo, lo, ganaron, lo, el bus de Medellín lo otro es que y el, y el, y el gol <risa> de el de Cano, sí. el, gol Oiga, de el, de Cano. De el gol de Cano mm. a, con el gol de Cano ayer iguala a Lionel a Messi. Messi como segundo mejor goleador del mm. mundo de mucho. en el último año eh, están por detrás de dos goles de Handalak que tiene 46 anotaciones, ellos tienen 44 Messi y Cano, y cuarto está Robert Lewandowski. Del Medellín, indudablemente, eh, hace, a mí me parece que es un buen primer tiempo, pero que ese gol inventado por el juez central, por supuesto, des, eh, de, de, eh, hace que se descontrole un poquito Medellín, pierda esa capacidad que tenía hasta antes del tiro penalti. Pero también estoy de acuerdo con Osorio el cambio de, de, de Ricardo, es increíble, cómo saca el técnico Ay, no al jugador de, de las ideas. No, no, no, eso Ay, María, estaba que usted no dijera acuerdo, eso. No, es Entonces, que de acuerdo, Osorio, muy bien, muy bien, Osorio, ¿Sí? lo veo no esté, muy bien, no estamos de acuerdo, acuerdo. no, esté de acuerdo. Eh, lo, claro, no claro, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, yo creo que todo el público todos los ciudadanos sí, claro. están de acuerdo, sí, a estar el técnico Bobadilla no debió sacar... A un jugador ¿Vale de talento de, de Medellín. No, no, no, que no fue penal. Todo el... El sí. todo el mundo está correcto. Con... ¿Y que no fue penal que Medellín me dé penal? Si el balón cogió ah, sí. rechazado por, sí. por el jugador sí. Murillo, y luego viene ah, bueno. el pisotón. Sí. En el área luego viene el pisotón. Luego viene el pisotón. Pero no, primero rechaza el balón. Mire, para sí. donde sí. coges el balón. Pisa, mire, para donde el balón. Ah, no. Usted va a decir que no es penal. No, claro. Imagínate. Si no esté de acuerdo con el Pato Rivera, no atengas a las consecuencias. ¿Qué va a decir usted que es hincha nacional? ¿Qué va a hacer? que era penalti a favor de Medellín de, de, de, de... ay hombre por, a por de, de y qué vas a decir con no, ¿No, favor Nacional me, no me si vos sos hincha de sí, no, no, no, Medellín no, no, el que te convenga no no no es que soy, el problema no, es que papá, vos hincha no, el que papá, te, no, te convenga yo estoy hablando primero que todo No, yo primero que te convenga el señor Velosa tiene la palabra yo estoy hablando yo soy hincha millonario hermano y por eso soy más objetivo que ustedes dos hablando de Nacional y Medellín porque no soy hincha ni de Nacional ni Medellín y puedo hablar como esa objetividad yo? correcto te quedó claro papá. quedó claro muy bien muy bien seguimos Clarísimo. Seguimos amarilla hablando. para Luciano González de acá. Porque el que tiene Perfecto. la palabra Muy es bien. el señor Augusto Velosa. Termine ¿no? Velosa. Bueno, y de Nacional sí, se sacó la espina después de siete partidos, seis perdidos no, y un empatado emoción. del Nacional frente al Deportes de Tolima del Tolima frente al Atlético Nacional. Muy buen partido, aunque también por supuesto hubo sus vacíos, sobre todo empezando el segundo tiempo, donde hubo un descontrol allí el conjunto Atlético Nacional, pero al fin de cuentas gana el compromiso justicialmente, Mistorra Ropago Bueno. Seguimos saludando por este lado a don Juan Diego Arroyave, que también estuvo en el juego, observando los dos juegos. ¡Happy Verde y ver, sí ¡Ay! Años. ¡Está cumpliendo! años. ¡Happy Verde y Tuyo! Happy, ¡Happy Verde y Tuyo! Happy Verde Gordito. Happy Verde y Tuyo bueno, No te mueras nunca Gordito! Dios le bendiga y le añada muchos años de vida los por tenerlo Vos sos un gordo bueno Muy buenas noches para todos Abrazo especial para usted Rafael. Muchas gracias de verdad buen detalle Para ustedes eh, de verdad les agradezco En el estadio también bastante Felicitado por todos Y agradecerle a toda la gente que me ha escrito A través de las redes sociales porque es mucha y ya no pensé que se acordaran tanto de este humilde servidor. Yo les agradezco a todos hoy que cumplimos un año más de vida y seguimos entregándolo todo aquí. ¿Cuál es que... bueno. no? Ah, un gordo bueno. <risa> Dale. Sí, y seguimos adelante porque estamos entregando todo aquí a esta empresa que es Rafagol Radio y Televisión hasta que Dios diga nomás. Y que el señor director nos diga también, él el de... el decidirá. Bueno. ¿Está ¿Ha renunciando ganado, qué? Ha ganado Nacional... ¿Pues, por qué? ¿Ya me vas a echar? Que a que ya, no, yo no sé. ¿Ah? No, no, que <risas> sí. esto termino, que es el que dice quién va y quién no va. Que no es usted. Bueno, decía que Atlético Nacional hoy con este triunfo, sí. eh, lo estamos mirando como... A ver, sí, se sacudió de una seguidilla de partidos que le ha ganado el Tolima. A mí me parece que eso es llamarlo el papá, que, la, que el paternalismo que el Tolima se le montó yo no he estado de acuerdo con eso porque me parece que son situaciones que se han presentado en, a lo largo de, de, de una serie de compromisos donde Nacional no ha encontrado descifrarle el, el, el, el cuento al Tolima pero aquí se le gana un partido y es un partido que tiene una importancia do, eh, para el hincha y para el, para el mismo Atlético Nacional ¿para el hincha por qué? porque respira un poquito después de ver tantos compromisos que ha perdido contra este cuadro pijado pero también para el equipo porque no solamente se consigue ese triunfo y le haga, se ubica segundo en la tabla, sino que también deja al Tolima por allá mal parado para clasificar dentro de los ocho. O sea que también se cumple otro objetivo de dejar al Tolima que... En el pasado ya hecho año nacional, ahora va comenzando Nacional a sacudirse de, esa, de esas seguidillas de derrota. Por fortuna, el equipo verde ha hecho un buen compromiso. Creo que a pesar de algunas situaciones que se presentaron de juego, me parece que respondió el equipo de Juan Carlos Osorio, la propuesta fue importantísima y logró, con un jugador que anda en un momento excepcional, como Daniel Muñoz, ese gol del triunfo que le da al Atlético Nacional la opción de estar permaneciendo dentro de los puestos de privilegio del de fútbol colombiano, para lo cual ha sido confeccionado y ha sido el objetivo trazado por toda la organización Atira Lule. Así que señores, buen triunfo para Nacional con ese gol de Daniel Muñoz y me parece que es eh, el paso grande para comenzar a decir quiénes son los que van a mandar en este torneo eh, en la Liga Colombiana. Independiente Medellín... ¿Fue penal o no fue penal para usted? Para mí me quedan muchas dudas, creo que no fue penal Rafa, para mí no fue penal. El primero, para mí no, no fue penal, el, el, el gol de la jugada del Caldas, para mí no es penal, y el gol de Didier Moreno es un gol legítimo, ahí se equivoca el árbitro, está en fuera es un alta. gol legítimo, es un gol legítimo y, y es un remate de Didier Moreno, recibe bien y remata, y me parece que la jugada es lícita, no sé de dónde se inventaron el que el gol no existió, ahí creo que eh, se equivoca el, los, el árbitro que dirigió el compromiso, Nicolás Rodríguez, y me parece que por ahí... Le quedaba un no, ese, peso ese, de conciencia no, porque línea. ese partido... Es de, perdón gordito Es el juez de línea de oriental, el señor Javier Mota, que, teni, que levantó la bandera sí. cuando la jugada era válida por el hombre que remató, que partió de atrás. Pero el, el árbitro pudo haber tomado el criterio y haber dicho, pues hombre, quién sabe en qué posición estaba el árbitro colgado, seguro en la acción y confió en el juez de línea. Pero bueno, de todas formas Medellín eh, con este empate sigue ahí. Creo que el fútbol que presentó el equipo no no está llenando demasiado la retina. Y creo que a al señor Aldo Bobadilla le, eh, le va a tocar trabajar muchísimo, bastante, en la ubicación de jugadores, en los momentos del cambio, leer los partidos, para que no le llegara. Eh, no sé de dónde le saca eh, eh, el, el argumento de sacar a Ricaurte del compromiso cuando es un jugador que en un pase te puede desequilibrar, en un pase te puede definir un, un empate, un triunfo. Como, que, como lo es, este, estas las condiciones que tiene este jugador Entonces creo que por ahí, por ahí se equivoca Aldo Bobadilla Cuando saca a, a Andrés Ricaurte Por fortuna, el hombre que busca, que la rebusca El que pelea en ataque, como Germán Ezequiel Cano Le cometen el penal, que para mí es, es claro penal Que en el momento en que haya sido Pues los partidos duran hasta que el árbitro diga nomás, Y ahí vino el gol de Independiente Medellín Que empató agónico No puede terminar Medellín tan agónico En Pasto esta semana fue lo mismo fue pues lo mismo, sí ganó por Copa Colombia, está ahí peleando el partido ya para, para buscar en, el, en condición de local eh, afianzarse en, en la final de este torneo en la Copa Colombia, pero terminó pidiendo tiempo en Medellín. Ese equipo no puede terminar pidiendo tiempo. Si quiere ser un equipo sólido, debe mantener siempre la hegemonía y el dominio del partido, el dominio del encuentro, para que no termine el equipo en las angustias que está terminando, don Rafa Bueno. Vamos al Atanasio, está Elkin Lavó, terminó el partido, ganó Nacional. Don Elkin, buenas noches. Mundial, don Rafa Gol, compañeros televidentes internautas, aquí en el estadio Atanasio Girardot. Cuando ha terminado el juego ante el conjunto de deportes Tolima ganó Atlético Nacional un gol por cero y a propósito del máximo escenario deportivo de los antioqueños, la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol porque mañana en este estadio se jugará la final del fútbol femenino entre Deportivo Independiente Medellín y América de Cali La pregunta muy sencilla, ¿cuál es el actual campeón del fútbol femenino en Colombia y el actual subcampeón? Muchos éxitos a las nenas de Independiente Medellín enfrentando al equipo América de Cali Y a propósito de Independiente Medellín al final se logra rescatar un empate, ¿por quién? Por el de siempre por Germán Ezequiel Cano el hombre que anota el gol al final genera la opción del conjunto deportivo independiente de Medellín y se empata ante América, me parece le faltó vocación ofensiva al resto ...de jugadores del medallo, sobre todo en el primer tiempo... ...para enfrentar al equipo Once Caldas... ...así hubiera sido en condición de visitante... ...como siempre Cano, dando lecciones de pundonor ...de sentido de pertenencia por esta camiseta... ...de Independiente Medellín... ...y el equipo Atlético Nacional... ...pues después de muchos compromisos... ...de no hacerlo en forma consecutiva... ...le gana el conjunto Deportes Tolima... ...partido bien jugado, con seriedad... ...lo asumió Atlético Nacional y ganó el compromiso anotación de Daniel Muñoz. No me gustaron los cambios, no por los que ingresaron, sino más por los que salieron, porque Pompilio Páez en, la segunda, en el, la segunda parte saca a Vladimir Hernández y a Daniel Muñoz, jugadores que marcaron una diferencia enorme de este Atlético Nacional, pero al final el verdolaga gana. Señoras y señores, aquí, desde el estadio Atanasio Girardot, el informe y el saludo para todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Hay quien la voz ya... Eh... Con las conclusiones también de lo que ha sido este partido hoy, en el cual Nacional derrotó por fin al Tolima, 1 por 0. Pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso.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 Proseguimos en el superdebate. Hoy Nacional derrotó al Tolima 1-0 en el Atanasio Girardot y por fin, por lo menos, frenó ese paternalismo donde Tolima venía siempre allá día lo que le da la gana, Gordon. Sí, ya era hora. No, pues tampoco es que se haya... Ya, es decir, yo para mí no es una fiesta. Es simplemente los ríos se desbordan, inundan, tumban casas hasta que yo vuelva a su causa. Hoy simplemente Nacional... Devolvió el caos ante Tolima Haciendo respetar su tradición Su historia Y el cúmulo de ventajas Que tiene sobre el equipo del señor Del señor Pavo Real Gamero Que según parece deja el Tolima Comete ese error Gamero Y veré lo que te va a pasar bien. No, mire, mire la realidad Hoy el Tolima no perdió un título Pero yo creo que Nacional Señor González Le puso una palada Para la eliminación porque Tolima a esta hora tiene 15 puntos y está envainado para clasificar. Mejor dicho, está igual que Medellín. A esta hora los dos están peleando casi que el mismo puesto. Pero, ¿Y Medellín per, qué? Pero, pero, pero, pero mire, la diferencia, Rafa, entre Medellín, entre Medellín y Tolima es que Medellín tiene al goleador. Tolima no tiene. A Tolimante se le fue el goleador y no ha podido reemplazarlo. Ese es el problema hoy. De Tolima Que no tiene quien Haga un gol Porque enterramos Y el loco Valdés No se hace Un Marco Pérez Es la verdad Sí, es el, eh, la, la cuestión es que no, no solamente el goleador Los dos volantes de armadores Yohandri Orozco Y el otro venezolano Que ahora está en el junior Realmente al, el senador No le quiso invertir Este es una de las De los De los de, de, de Deportes Tolima Más bajitos En su condición Colectiva Indudablemente En los últimos años Ganó Nacional Eso es lo que interesa que el equipo se instale, que sume puntos, que sume puntos, suplencia, titular, el equipo que sea. Pero le ganó Nacional Tolima y lo mejor es que le pegó doble. Nacional se ubica segundo y Tolima se enclausta, se va yendo para abajo paulatinamente. Hoy trajo la suplencia al Tolima, no, no, Augusto, no, no, no, para nada. Trajo la formación titular, Ajá. lo que pasa es que no tiene nada, y lo estábamos diciendo, Rafa, que no quiso invertir el senador, que entre otras cosas eh, empieza la investigación esta semana por lo que dijo de las mujeres en el fútbol femenino, sí. que, que eran, era un foco de lesbianismo. Y ya la, la, la, la fiscalía en Colombia va con todo contra el senador Camargo en esa investigación entre otras cosas como para adjuntar a esto el deporte solima. Mi estimado no, Pero, pero, yo sí, no, no, pero yo hoy creo. era una nómina de qué. No, ¿De titular? yo sí creo que la nómina del Tolima hoy era muy, muy liviana con relación a la que tenía el año pasado. Ah, Miren, ah, no, el, no, el, el año pasado tenía un jugador como Carrascal. Hoy lo reemplazan por Bernaldo. Bernaldo. Que ¿Eh? es selección Venezuela. ¿Pero? Ese Bernaldo es selección sí, Venezuela? ¿Sí, Venezuela. Sí, pero, sí, Venezuela. pero Carrascal no es Bernaldo. No, ese Bernaldo hoy era una lágrima. Ya van a ponerle prendeña la victoria nacional. Nieto, pues, hoy Juan Pablo Nieto no la vio, me quedo con Cariaco González No, no pues le sí ganamos a nadie entonces, tranquilo No, no sé, igual, estoy, estoy hablando de la realidad Le van a sacar hace si falta el goleador el Por, ¿no? Por eso decía que le ganamos a la suplencia del Tolima, bienvenido A bueno, usted le parece le ganamos que ganamos a la es igual al al que Marco Pérez o me parece igual el señor Loco Valdés que Marco Pérez. Son iguales no. de brutos que Marco Pérez. Óigame, <risa> no, son los son son reemplazantes no, no. de Marco Pérez. La falta de carisma y de Johannes, El que señor me... Loco Valdés bien pulidito es más que Marco Pérez, ah, ah, ah. pero tiene a plata, puso a plata, puso a Castro, puso lo mejor que tenía. ¿Qué hacemos pues? Es culpa que no esté el cariaco y que no esté yo no sé quién. No, no. A mí no me importa eso. Ni a Nacional importa eso. A Nacional enfrentó hoy al Tolima actual... Me imagino que no, la suplencia no, no, no, es, y por es eso que, le ganamos. No, no, es que yo estoy en parte de acuerdo, pero estamos hablando de la realidad. La realidad yo, hoy es que Tolima por algo está eliminado. ¿Usted cree que es gratuito pero que Tolima Pero ese Tolima, este Tolima con esa gente sí. lo sacó de la Copa Colombia Pero también. mire, hay que... Hay, entonces, de, de, de, entonces no ¿cuál es, problema, es el de meritar por la mire, victoria? Hoy? No es problema de victoria Nacional. Victoria normal. Es normal que Nacional de le gane a Tolima. Tolima. Pero, no hay ninguna normalidad. Pero no, hay, pero no es problema de Nacional que ah, no, sí, no esté el claro. loco... ...que no esté Marco, sí. que no estén los otros... ...el Cariaco, no están... ...¿por qué? porque el Tolima claro. los vendió... ...pero los que vinieron pues, hoy son los titulares... Pues, ...pues yo también podría decir que al Caldas le faltaba Nieto... ...Arias que abrió los pilares de la campaña pasada del Caldas... ...también se puede decir... ...es que a nosotros no nos importa lo que pase en el Tolima... ...nosotros tenemos una realidad... ...que es la que tenemos que enfrentar... ...ahora si es la suplencia del Tolima, bueno... Ante la ausencia del cariaco de John Andri Orozco, entre otras cosas, John Andri y el cariaco nunca jugaron juntos. Llegó uno después del otro. De Marco Pérez. Nacional le ganó a la suplencia no, no, no. del Tolima, <ríe> bendito Dios, le ganamos no, no, no, no. al Tolima. Señor González, rebobine Rebo ahí, revise ahí el disco duro, papito, porque Cariaco y Johanley jugaron juntos. Yo, sí, claro. Claro, no me acuerdo con claro, claro, claro, el claro, Jugaron jugando, junto, y Johanley. A ver, con dígalo eh, con... Claro. Sí, sí, señor, es que hayan jugado juntos, <ríe> no, no hayan jugado juntos. mira, <ríe> bueno. Entonces, si cuando el Tolima iba a enfrentar a Nacional o si hubiera ganado el, el, el Tolima el partido, hubieran hablado de nóminas. Si hubiera diciendo sí, en este momento, claro, no, mira, claro. se hablaba del, papá, del de Nacional, papá de Nacional, de que el papá le ganó al hijo, ningún papá, las y cosas vuelven a su cosas, cauce, haya yo, sido quien haya sido, y la nómina que ha traído el libreto, Nacional ganó, libreteado. Nacional las ganó. cosas vuelven a su no, cauce, y no, no, esa, no, no, no, esa, esa, no, ¿y ese libreto es de González, no, es concepto, y, y, y, y yo le aseguro a usted, Gustavo, que a preguntado a cualquier aficionado afuera del estadio en este momento, y qué le responde, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo Gustavo, le hará lo mismo, no, el es igual, que sea que que que sea mío es que Seguramente el jugador no. de Independiente de Medellín está celebrando Está celebrando porque Tolima está envainado Y a lo mejor esa, eh, ese, esa derrota le servirá a Medellín Si es que los señores se ponen serios mm. Pero hay que decir la realidad Que pero es el mismo Tolima raro, del año pasado Qué tan raro en este programa Cada que ganamos hay una disculpa para el perdedor mm. No, que no está cariaco, ni está, ni está cariaco. Ni, ni está curiaco. No, yo no lo traje, usted Pero si usted acaba Yo no lo traje. Claro. Que si le han ganado no, a la suplencia Porque, claro, claro. porque claro. me estaba adelantando la situación, Joaquín. Ah, eso es otra cosa. Con millonarios le empatamos a la suplencia de millonarios. Le faltaban 10 jugadores. Nos venció el Cúcuta con la quinta división del Cúcuta, como si el Cúcuta tuviera tantos jugadores, pues, para tener una quinta división. Entonces, por eso pregunté, ¿eh? pregunté, no, observé, y me doy cuenta que sí, que le ganamos a la suplencia. No, le ganó a la titular. Raba, raba, no, porque raba, es que raba, todos raba, los jugadores en mención ya no están raba, con el Tolima, raba. no pertenecen, ni Cariaco, raba, ni Marco Pérez, ni... Ni, ni el loco, Valdez, ¿sabe? ¿Sabe cómo era el tridente en Carrascaya, pero no, ¿sabe cómo era el tridente en esa época? Era, que, era eh, Cariaco, eh, Daniel Cataño, Johandri y Marco en la zona Johan delantera. Johandri Orozco, claro. claro hermano, juntos. ese era el tridente. Yo y los no me Daniel Cataño, Cataño jodido con los ligamentos cruzados eh, eh, rotos. Problema del pavo real, bueno. problema del pavo real bueno. ¿El equipo? Claro, problema del pavo real. Cómo hubiera gustado estar en la rueda de prensa del pavo real, hombre. ¿Cómo gobierno? ¿Cuál buscar? es el, poder, el Gamero? El técnico pero, el Tolín, Gamero, No, pero eso es injusto, eso es injusto. Porque si algún técnico hay humilde, ah, es el señor Gamero. Con y todavía ha sido así. El... Ese tipo no es obrador. Vea, usted que ha ido a las ruedas de prensa velosa lo ha tratado mal el señor. No, no, no, señor no, no, no. Señor no, quince, padre, vea, es La humildad que en paz. Sí, pero siempre nosotros tenemos localizado a Nacional y le vamos a ganar siempre. Bueno, Gamerito, no, ganales, algún no, día vamos no, no, a ganar, hoy te ganamos con autoridad. Pensar? Fuimos mejores que vos y que tu equipo, así de simplecito es. Hoy ganamos con autoridad porque fuimos superiores. Ahora, que la decima que la, octava la división del Tolima va y venga, problema que tiene que resolver Gamero, no Atlético Nacional. Porque si el problema fuera que la octava división del Tolima... Y Nacional no quisiera enfrentarla a claro otra que, cosa claro Había que, que jugar un partido oiga. Con Deportes Tolima oiga, claro Y no que que dejado nacional. pasar por alto Que echaron a un jugador de Tolima Claro. Tolima jugó en el segundo tiempo con 10 bueno, bueno y entonces Y no merecía la echada Bueno. hubo Un regalito del arbitrico que pitó hoy Bueno, entonces vamos a hacer la pausa Y ya regresamos con ustedes, permiso Llegó la hora del yogur con colanta Nuevo yogur de búfala de colanta Rico en proteínas Y en tres grandes sabores Maracuyá, fresa y mora Colanta sabe más, sabe a campo Ahora el yogur colanta con nuevo diseño En sus empaques Búscalo en tiendas y supermercados Más sabor, más fruta Colanta sabe a campo, colanta sabe más Dale vida a las defensas de tus hijos Dale el nuevo yogur colanta Dale uno diario, colanta sabe más Sabe a campo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 Teníamos que vestirnos con una marca que tuviera nuestro estilo. Con estilo único, diferente y con personalidad. Everfit, B-Fit, mire, marcando la diferencia. Everfit y B-Fit, porque la experiencia no se improvisa. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia Antioquia, TV en Grande.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 Pro, frozen mix Cócteles granizados Para eventos, discotecas, bares y licoreras Además en frozen mix Tenemos los insumos Y el alquiler y venta de máquinas para cócteles y granizados 448-1372 Frozen mix Y www.frozenmix.com.co Prohíbas el expendio de bebidas envejantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Ley 30 de 1986 Hotel Quimbaya en San Jerónimo, a solo una hora de Medellín, un lugar ideal para el descanso, los eventos, entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted.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 Soluciones Inmobiliarias 503-1578 El lugar donde quieres estar Sigue viendo el Superdebate Por Teleantioquia, TV en Grande Bueno, proseguimos en el Superdebate Ya tenemos los resultados de la jornada Tabla de posiciones, próxima fecha Y el equipo más taquillero en Colombia La plaza más taquillera del fútbol en Colombia todos los datos con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Colina. Respeto, presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias en la fecha número 13 del Campeonato Colombiano. Regular presencia de público en los estados del país. La principal en Medellín esta noche con 31.000, oiga, la mejor en Medellín: 31.970 espectadores. La segunda en Bogotá con 11.190 espectadores. Y la tercera en Manizal, en el estadio Palo Grande, con 8.635 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera: cumplidas. 13 fechas, primero en la ciudad de Medellín 346.527 espectadores, segundo en Bogotá 166.082 tercero Cali 132.896 espectadores el equipo con más asistencia Luciano, el verde nacional 215.189 espectadores los resultados, Millonarios 2 Petrolera 1, Huila 1, Río Negro Águilas 1, Pasto 2, Cúcuta 1, Jaguares 0, Santa Fe 3 11 Caldas 1, Medellín 1. Los otros resultados de la fecha número 13: Bucaramanga 2, Envigado 3, Cali 3, Patriotas 1, La Equidad 3, América 3, Nacional 1, Tolima 0. Y se está jugando el partido Magdalena contra Junior, pero quedó aplazado. Va hasta el momento 1-1. Se termina de jugar mañana a las 9 de la mañana. La tabla quedó así, primero Petrolera con 27, segundo Nacional 26, tercero Millonario 26, cuarto Cali con 23, quinto América 23, sexto para Cúcuta con 21, séptimo Junior 18, octavo Pasto con 17, puesto noveno para Patriotas con 17, la casilla 10 para once caldas también con 17, en el puesto 11 está Santa Fe con 17 puntos, puesto 12, Río Negro Águilas con 17, puesto 3 en Vigado 16, puesto 14 para Tolima con 15, en el 15 está Bucaramanga con 14, en la casilla 16 está Medellín con 14, puesto 17 para La Equía con 13, en el puesto 18 está Huila con 10, penúltimo Jaguares con 9 y el último es el equipo Unión Magdalena que tiene 8 puntos y la próxima fecha, Envigado contra 11 Caldas, Medellín Pasto, próximo martes 1 de octubre a las 8 de la noche. Señal cerrada de televisión para el país, Río Negro Águila se enfrenta a Jaguares, Patriota se mide a Magdalena, Alianza Petrolera el día miércoles enfrenta a Nacional, partido que será a las 5 de la tarde, señal abierta de televisión para el país, América contra Huila, Juniors se mide a la equidad, Cúcuta será rival de Millonarios, Tolima enfrenta a Deportivo Cali y Santa Fe rivaliza con Bucaramanga. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muchas gracias, Carlos Arbelá. Ya tenemos. La reacción de los hinchas de corazón al final del partido. Triunfo de Nacional 1-0 sobre el Tolima. Los hinchas de corazón hablaron al final del juego con Don Elkin. ¡La voz! Voy a saludar al hincha de corazón de Atlético Nacional. Esta afición es maravillosa. Casi 32.000 hinchas de corazón, Nacional por fin le ganó al Tolima y vamos a saludar al hincha de corazón. ¿Cómo me le va? Muy bien, y estuve muy enferma y casi me muero. Apenas, ¿Y qué le pasó? de Semana Santa no, vi, no venía hasta hoy, me operaron el pie y de una herida. Pero ya está bien. Sí, hoy vine, gracias a mi. ¿Y amigo. con Nacional más contenta de pone? Claro, que más que nos quitamos esa... Nos quitamos ese kiss que papá, el hijo también le pega al papá ratos. Que Dios me la bendiga, siga aliviada. Gracias, mi amor. Muy bien, ¿qué dice usted? Hable pues, amigo, al papá. Hable pues, está feliz. ¿Usted qué dice? No, pues por fin le ganamos al Tolima, el Por fin le ganamos al Tolima, le tema al papá encima, mijo. Oiga, tiene hasta micrófono para hablar. A ver, joven, venga para acá usted. Venga para acá usted, opinión del partido. No, nacional lo mejor el mejor el mejor venga para acá joven usted con quién vino con mi nieto vea. Primer ya, vez que mire a la cámara primera vez que trae al nieto Sí, primera vez que traigo a mi nieto aquí a quitarnos ese jujú que se de, de Tolima usted cómo se llama Bastien Salivada y cómo se llama a su abuelo mm, padre. Ese es su abuelo vea. abrace el abuelito el abuelito qué belleza usted qué piensa del partido no, muy buen fútbol, hermano, pero hay que mejorar mucho en la parte de la mitad. Venga, joven, el de la camisilla, Guayavera. Oiga, ¿usted, ¿usted va para Hawái o qué? No, nada, a ver al verde, a ver al verde ganar y ganó el verde. ¿Le gustó Nacional? Claro, buen partido, súper sí, partido. partido. ¿Cuándo, ¿Cuándo va a comprar la camiseta? Ah, a ver, traje esta de florecita. De florecita, se le nota la florecita. ¿Qué ojo, joven? Mortal para Nacional. Ah, muy mal técnico, Pompilio. Pompilio. Tiene que dirigir Osorio, si Dios quiere ya... A ver, ¿usted qué dice, joven? Son los hinchas de corazón verdolagas. Unas palabritas para Gustavo Osorio, que papá de quién. Se le acabó el invito a Gamero Parcero. Si no conoce nada de estadísticas, no hable nada de fútbol, mi hermano. Se le acabó. Y al profesor Osorio, a Perlaza, hermano. Para afuera, hermano. A ver usted qué dice, joven. No, un buen partido. Me parece que estuve en el partido y primera vez que vengo con mi nieto. Sí. ¿Cómo ¿Usted profesorio? cómo se llama? Naomi. Naomi. ¿Sí, sí. Campbell, no, Naomi Antioqueña. ¿Le gustó Nacional? Sí. ¿Le gustó el partido? Sí, muy bueno. ¿Quién pagó la boleta? Él. ¿Y quién es él? Mi papito. Papito, que Dios lo bendiga. Muchas gracias también. ¡Que igual el verde! Eso le dice la abuelita. ¡Qué maravilla! Oiga, son igualitos, no lo vayan a negar, que es bobada. Opinión del partido. Fotocopia, no, excelente partido el primer tiempo, pero nos desquitamos en el segundo. Nos descachamos en el segundo. ¿Y usted qué dice? bien fue un buen partido buen partido usted qué dice el partido La, oh, lo bueno que se le ganó al Tolima definitivamente pero muy malos los cambios de Pompilio a ver joven usted qué dice del partido venga para acá venga para acá usted cuidado tu al viejito opinión <risa> muy buen partido el primer partido por el, el hijo de nosotros el Tolima voy a terminar con usted vean estos hinchas de corazón qué ojo joven usted qué Eh, no el muy bien el partido porque se sumó pero se está demorando mucho para los cambios. Eh, me parece que Cuchi y Cepelín no pueden estar en el banco. A ver, joven, usted le, oiga, la barba está de moda, ¿cierto? Sí, a mí me luce, ¿no? Pues, ¿qué te dijera, muñeco? Opinión del partido. No, no, muy bien que les ganamos a esos maricas, pero todo bien. No, pero sin groserías, hombre. Pero es que ya era hora. ¿Es de fútbol en paz. Ya era hora o no. Que Dios te bendiga, muchacho. A ver, ¿usted qué? ¡Mi niño! <risa> Opinión del partido, mi niño <risa> Bueno, voy a terminar con esta hermosa afición Aplausos para ustedes, muchachos Llenan el estadio, acompañan a Atlético Nacional Son los hinchas de corazón Bueno, al final, los hinchas de corazón alegres por supuesto, porque ganó Nacional. ¿Conclusiones del juego verde, Luciano? Ganó con autoridad, demostrando superioridad, demostrando que su historial es abrumadoramente mejor que el del Deportes Tolima. En lo que vi, Nacional fue más que Tolima. Correcto, más que el Tolima, justo ganador. Ahí los que los aficionados están criticando son los cambios en la etapa complementaria y le están, se le están echando todo al, al técnico, o asistente técnico Popilio. Ya el próximo partido, y Rafa, regresa Juan Carlos Oso. Y ha ganado Nacional, y qué bueno este sorbo de triunfo, porque es que se instala segundo en la tabla y deja al Tolima mal parado. Bueno, eh, al final tenemos ahora sí la pregunta de Rafa Gol pensando en grande, ¿cuál es el actual campeón del fútbol? ...femenino y su campeón del fútbol femenino en Colombia, la respuesta la tiene una dama también, es la doctora Sara Cuervo, es la alcaldesa del municipio de Envigado, doctora buenas noches, ¿cuál es la respuesta? Hola Rafa Gol, soy Sara Cuervo de la alcaldía de Envigado, alcaldesa, los resultados y la respuesta correcta es, campeón Huila, su campeón nacional... Señoras y señores, esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Goluste. usted que es hincha de Independiente Medellín, fútbol femenino, ¿será que mañana gana el Poderoso y se logra remontar? Sí. ¿Qué le dice su corazón? Mi corazón me dice que sí, ya tenemos que haber organizado qué fue las fallas que tuvimos hace ocho días y bueno, a remontar ese marcador a como de lugar. ¿Por qué hincha el Medellín? Mm, por mi mamá, porque soy liberal, por tantas cosas soy hincha del Medellín, no importa, soy sufrida, pero amo el, el Deportivo Independiente Medellín. Y ama ese corazón, ese municipio de Envigado, ¿cómo va Envigado? Ay, lo mal de bien, nuestro municipio es un municipio, ejemplo, en lo administrativo. Eh, todos somos comprometidos en trabajar por el municipio de Envigado Tenemos los mejores indicadores Seguimos siendo el mejor vividero de Colombia Y bueno, los funcionarios cada vez frente al cañón para darle respuestas a la ciudadanía ¡Qué maravilla! ¡Hincha de corazón! ¡Hágase hincha de corazón! Total, de corazón del Deportivo Independiente Medellín No me da pena decirlo Claro, ¿y por qué le da pena? <risa> ¡Excelente! Porque muchos dicen que no, ah, que el medallo, no importa Sufrimos, somos sufridos, pero de corazón somos hinchas esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol. Qué alcaldesa tan bonita, qué energía. Dele cambio allá, Rafa Gol. Usted en este momento, con tanto hombre en el superdebate, es bendita entre los periodistas de Rafa Gol. Dele cambio allá, Rafa y a los muchachos. Bueno, Rafa, cambio y la verdad que saben también que los quiero mucho y el municipio de Envigado, todos los días que ustedes quieran hacer el programa, siempre tendrá nuestro parque las puertas abiertas. Gracias, doctora Sara. Suervo la alcaldesa del municipio de Enrique. Bueno, saquemos también conclusiones al final del Deportivo Independiente de Medellín que empató 1-1 en la ciudad de Manizales. A ver su conclusión de su equipo, señor sí, Gustavo Sí, Osorio. Rafa, gracias. A mí me parece que Medellín, Medellín merecía el empate, mínimo el empate, porque es que el Caldas no fue más que Medellín. Medellín no jugó bien, parto de ahí. Medellín no jugó bien, pero el Caldas también respetó mucho al Medellín. Lástima, hombre, que no lo haya sacado Medellín la victoria a tan poco rival como fue Caldas. No puede terminar Medellín pidiendo tiempo, no puede terminar tan angustioso. Medellín debe mejorar sobre todo en, la, en mantener la pelota, darle tranquilidad a los compromisos para mantener los resultados. La importancia de un asistente técnico, de los asistentes técnicos, Bobadilla ayer, a veces como solo, con quien dialogo, a quien le explico una charla y se le acerca a Carlos Villagre y se le acerca a Ricardo Cazarrón, Ricardo Calle, no, por Dios. Hermano, despierten asistentes técnicos, hermanos, si le dan a colaborar a Bobadilla, sí, Despierta, papito, hay sí, que vivir. El partido Oiga, me calle eh, y Carlos eh, Villagra Villagra, ¿no? Sí, eh, sí. El, el centro delantero Mano, despierten a Bueno, ahí está eh, Mientras, a ver si nos llega ya La figura de la cancha Yo voy adelantando aquí Luciano, por favor Me regala un número Del 1 al 201 25 El número 25 Para el señor Néstor Jaramillo Vive en el barrio La Floresta de Medellín Cuatro personas Ven el programa Cuatro Dos hombres, dos mujeres Señor Gustavo El número 44 a los goles que llegó a nivel mundial El señor Germán Ezequiel Cano y alcanzó a Messi Bueno, eh, Steven Rendón en el municipio de Envigado Dos hombres, dos mujeres ven el programa Para un total de cuatro, señor Velosa 42 los goles de Robert Lewandowski Shirley Aristizábal en el barrio Laureles Cinco personas ven en el programa Dos hombres, tres mujeres Juan Diego El 110 El 110 para Ferney Rodríguez Vive en el barrio Fátima, seis personas del programa, tres hombres, tres mujeres. Ya tenemos la figura del partido. El hombre que hizo el gol con Atlético Nacional fue Daniel Muñoz. Daniel Muñoz, así habló con Don Elkin Labo. Listo, señoras y señores El saludo muy cordial, figura de la cancha Grabados, artístico, Rafa Gó, Radio y Televisión Don Daniel Muñoz, aquí le entrego el trofeo Muchas gracias, una feliz noche Para todos, muchas gracias por el reconocimiento Creo que esto es mérito de todo el grupo De cada uno de mis compañeros Y bueno, gracias a Dios hoy se nos dieron las cosas Pude marcar, creo que son tres puntos Muy importantes para el equipo Ahorita pensar ya en lo que, en lo que es alianza Me imagino que ha aprendido mucho, usted en cada partido Una posición diferente Bueno, eso siempre, siempre se aprende, ahí las cosas cosas que, que por ahí le puede enseñar el míster a uno, este, la buena toma de decisiones que, que, que he venido trabajando durante el entreno y bueno, creo que esto me da la capacidad para jugar en varias posiciones. ¿Fue un partido diferente entendiendo que venía venían juego sin ganarle al Tolima? Claro que sí, es que creo que Nacional en los, en los juegos anteriores de Copa siempre salió a proponer, por ahí las cosas no se nos daban, creo que ellos contaron con una con un poco más de suerte, pero bueno, así es el fútbol, hoy nos da revancha, hoy nos vamos con tres puntos a casa y muy muy contentos. Oiga, finalmente, cuando usted mira la tribuna, surve a algunos compañeros que con ustedes estuvieron allá en la tribuna. Claro que sí, uno por ahí siempre ve los, los que le alzan la mano, los que los que siempre gritan y, y creo que eso es algo algo muy lindo. Está de moda esa chivera, que Dios lo bendiga. <risa> A menos es también, muchas gracias por el reconocimiento, que esté muy bien. Señoras y señores, este es el super debate, gracias Daniel. Número uno en sintonía, la figura de la cancha, grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión, Everfit Bifit, Daniel Muñoz. Gracias, Elkin, felicitaciones, hombre, al autor del gol, Daniel Muñoz. Mañana estaremos de 12 del día 3 de la tarde en el Centro Comercial la Central en Buenos Aires para hacer el super debate. Cerramos con vitrinazo, señor González. A la doctora Sandra Bella, a la doctora Amelia Holguín, a Julianita en su cumpleaños en Bello y a Gustavo Gómez, el mejor 9 que tiene la selección de fútbol de Puerto Bello. Alejandro Castañeda, hincha de Independiente de Medellín en Itagüí, Nancy López también en Itagüí, Carolina Gil, hincha del Medellín. A Manuel Moreno en el Consejo de Medellín, el Quincardona Ortiz en el Homo. A Juan Guillermo Baena, el Oscar Gaviria y Carlos Franco en Sabaneta. Para Leandro Zapata, que está en compañía de su novia Mariana Valencia ya en el barrio Robledo. Para Juan José Llano con Mateo Pereira en Aranjuez y para el DJ Cristian Arias Granda en Sabaneta. Bueno, y cierro para Fredmiro Núñez en Bogotá, Jorge Álvaro Peña, el fiscal, para Doña Ana, para Rudy y para eh, Robert Víctor Favela en Bogotá. Feliz noche para todos, recuerden las palabras del salmista, en pan me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, nace vivir confiado. Dios les bendiga, permiso.